Eh, José Javier Rosario. Entonces, ¿cuál sí. Es la, situación? la situación es que la DICAN fue a allanarme esta mañana a mi casa sin yo tener ningún problema con ella porque yo no vendo droga ni la consumo. Entonces yo estoy en viaje, yo he sacado mis certificaciones para que me pidió el consulado que están aquí los requisitos, todo esa X. Y yo deposité 16 de septiembre para que me, de, me esperando el pasaporte visado y ellos fueron para allá hacen un daño. ¿Qué le dice a la eh, fiscal? no sé, porque ellos fueron me rompieron la puerta y yo me tuve que mandar porque.. Pero no llevaban un orden. Llevaban una orden con un fiscal. Pero qué, qué dice la orden? No, porque yo no, yo me volé. Yo me escorrí no? porque como la policía está aquí, que le ponen droga a la gente, yo todo, tú sabes, temiéndole que me pongan algo, por eso me fui. Que hasta. hasta Volándome, me rajé ahí, porque yo lo que no quiero es que me hagan daño, 11 puntos tengo yo ahí. Y me llevan un dinero, me tienen el motor retenido y el celular. Me llevan un, un monto de 19 mil pesos que estaban en un bolsillo de una chaqueta en jean azul, que era de mi abuelo, que yo la tengo de recuerdo. Y cuando fui a volver, ya el dinero no estaba. No, lo que pasa es que, como hay tanto daño con ellos, yo no quiero que me hagan un daño, porque estoy resolviendo mis papeles, que más estoy esperando que me manden el pasaporte, porque me dieron un plazo de 90 días. Okay. ¿Qué usted le exige? Que, que todo me encanta en el asunto, que yo no tengo problema con justicia, no uso, no uso vicio, no vendo superfacientes, y yo vivo tranquilo en mi casa, yo me le mandé porque le temía que me pusieran algo. Yo sé que ese es su trabajo, pero yo me mandé porque le temía que me pusieran algo, como he visto muchos casos. Sí.